Thank you. ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos En edición móvil Soy Snow En los controles se encuentra Fanny-chan Que se estará uniendo en un ratito más en Discord ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? Ah, ya, muy bien, perfecto, <risa> sí, ahora te escucho bien Ololo, qué bueno ¿Ya no soy un robot? No, ya no. ya Parece es que, que no Oh, qué bueno. No, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oh. ¿Oh? Perdón, perdón, que justo se sospechó la pantalla. Explotó todo? Sí. Voy a hacer una pequeña transición para que no vean la combinación. Veo nada. Ya, ahora sí. Ay. Sí, que justo se suspendió la pantalla. Bueno, esas son configuraciones detallitos a mejorar después. Sí. Bueno, eh, tal como les decía, hoy estaremos eh, jugando eh, Dragon Quest Tactics, o Dragon Quest Tac en realidad. Sí. Que es el, la aplicación ¡Tac! móvil que salió hace unos días atrás. Sí. Relacionada a Dragon Quest. Y que ya tiene 3 millones de descargas, si mal no me equivoco. Nos comentaba eh, la gente de prensa de Square Enix. Así que están ultra felices con toda la buena convocatoria. Como también la, la comunidad fanática de Dragon Quest. Dándole una oportunidad a esta versión para móviles tengo entendido que está gratis Sí, el juego se encuentra gratis si está gratis me lo compro ah, muy bien y obviamente tiene la modalidad de microtransacciones para poder eh, invocar a los monstruos gente que no sabe este juego está basado obviamente en el universo de Dragon Quest con los monstruos que vamos a estar mostrándole un poquito más adelante de, de qué se trata y cómo se encuentra y tiene la modalidad de gacha que es este como eh, referencia al gachapón japonés en el cual tú colocas monedas y tú giras y obtienes una pelotita que adentro tiene la, unas sorpresas esa modalidad se ocupa mucho en los juegos RPG japoneses lo cual tienes sí. que invocar a, a tus criaturas favoritas o personajes favoritos. Me encorazona mucho esto. Sí. Aparte que también estamos siguiendo, aunque con similitud de nombres y una que otra criatura, pero estamos siguiendo la serie de anime. Así que... Sí, la saga de Dai. Así que sí, que de Dragon Quest 1. Finalmente ahí todos los fines de semana viéndolo, así que sí. hay que seguir con, con todos los dragones. Claro. Uno más, uno menos, y era móviles. Uh -huh. Sí. Mira, el, hay que decir que aquí un pequeño disclaimer, porque nosotros estamos jugando uh -huh. a través del Motorola Moto G9 Plus, eh, el cual uh -huh. eh, vamos a utilizar en todos los programitas mobile. Y nos va a servir para poder probar jueguitos. Y en esta ocasión tuve que bajarle un poquito la, la dependencia gráfica. Para que se viera fluido. Porque si yo le subo mucho la gráfica. En el dispositivo se ve excelente. Pero para el streaming se ve muy cortado. Oh, bueno, detalles tras bambalinas. Sí. <ríe> Justamente. La idea es que puedan apreciar. ¿Cómo se, cómo se ve a través de la pantalla y la interacción inmediata a través del dispositivo móvil, en este caso del Moto G9 Plus. Sí, así que con este pequeño disclaimer, para que no digan ah, es que se ve feo, no, es que el juego se ve bastante bien en el dispositivo, corre sin problemas y corre bastante fluido, pero, pero para efecto de la transmisión tuvimos que nosotros hacer la, la rebaja gráfica simplemente para que no tengamos problemas y se vea tan lagueado que La idea es mostrar la menor late latencia posible y que se vea eh, casi a la par lo que estás haciendo en el móvil Versus eh, lo que se ve mucho más ampliado ya en el streaming Claro Bueno, y vamos a partir con las aventuras eh, uh -huh. tiene, tiene, diversos tiene diversos modalidades de historia Y muchas de estas se van desbloqueando a medida que tú avanzas en el modo historia Que es el principal Okay. Está también eventos, también hay misiones diarias, misiones para obtener elementos para poder subir sus personajes, para obtener equipamiento, para subir eh, las habilidades, entre otros Pero el principal es el modo historia De por sí el juego está actualmente en cuatro lenguajes, obviamente tres de ellos son asiáticos e inglés no, aún no está en español. No, no, solamente está pero en esa opción por es, ahora. Es pa un latino, claro. Pero ya se estarán ampliando a más idiomas, como también el español latino. Claro. Aquí vamos a estar un poquito de spoilers, porque tengo algunas criaturas que ya, eh, como había jugado un par de días atrás, eh, es que ya tenía algunas que tenía embocadas. Que son, <ríe> claro satán en, en ese no, no los incrementé más creo que jugué unos dos días antes de volver a la transmisión pero de por sí eh, hay que decir que como el juego salió no hace mucho, hay muchos eventos que te permiten obtener buenas criaturas por el hecho de que estaba por acceso temprano porque se cumplió el hito de un millón de descargas y el hito de tres millones de descargas esos son los eventos que actualmente se encuentran disponibles en cuanto a de invocación. Explíqueme un poco el tema de las criaturas. ¿Por qué un héroe tiene criaturas? Sí, mira, tú en realidad eres el héroe que obviamente aquí no sale personificado. Y tú tienes compañeros monstruos. Estos compañeros son los que van a batallar por ti. Y tú solamente los lideras. Ah, ok, ok. ¿Halo Pokémon? Claro, entonces voy a partir con las misiones más simples para que no estar dando tanto spoilers en cuanto a la trama. Bien. Y aquí tú puedes eh, ir posicionando tus personajes antes de la batalla. Entonces puedes ir cambiando la posición por si crees que eh, uno tiene que estar en una mejor posición o crees que puedes cambiar la táctica dependiendo de cómo te salieron. Claro, sí, atacar de frente, atacar de, de costado, más atrás, ir avanzando de a poco... Justamente Las posiciones, las ubicaciones Sí Ahí obviamente puedes tener estadísticas De eh, los monstruos que se encuentran Tanto los tuyos como los del enemigo Y los puedes uh -huh. clasificar Por rol, por familia Por elemento Para que también eh, puedas ver que, Cuáles pueden tener mayores ventajas Sobre otros Dependiendo del, del tipo de monstruo Durante las partidas Claro, y también eh, puedes definir si quieres eh, que el juego vaya en modo normal, un poco más rápido, que se desbloquea en la medida que tú avanzas en la historia, y un modo muy rápido ah, que yeah. obviamente está habilitado solamente para los VIP. Los VIP son los que eh, ponen dinero y, obviamente, le ofrecen o eh, como un bonificador de membresía. Exclusividades por Kichin Kichin como es eh, habitual eh, en estos tipos de juegos en todo caso No es nada raro encontrarse con este tipo de modalidad Y también tiene un modo automático En caso de que eh, tú ya estés tan acostumbrado que digas Ah, ya mis monstruos están bastante habituados, Así que yo solamente me dedico a avanzar y ver eh, los personajes Pero obviamente si es que encuentras las misiones más difíciles Es recomendable jugarlo en modo manual en este caso voy a controlarlo manual para que vean bien cómo se tratan los comandos y después ya las siguientes misiones les podría hacer más automáticas. Y ya con esto vamos a dar inicio al combate. Eh, tus monstruos tienen la particularidad de que si eh, en la formación puede existir un líder. Y este líder le otorga cierta bonificación a, a los monstruos, a tus personajes, y obviamente también puede tener alguna habilidad o algún, o algún buff que sirva contra los enemigos Claro, un bonificador dependiendo del tipo de enemigo con el cual se te estés claro. enfrentando Por lo general los monstruos que están actualmente eh, le dan bonificador a la familia Las familias son como los tipos de monstruos Entonces están los, justamente los no muertos, los dragones, los espíritus, etcétera, etcétera Las bestias claro. Entonces, dependiendo del tipo de familia, es que obviamente si es que puedes lograr tener una familia acorde, le da un mayor bonificador y por ende es mucho más fácil tener un grupo eh, relacionado a... Hay otros que le dan bonificador según el tipo de elementos de los monstruos, porque también tienen cada uno elementos. Y ya con eso uno va jugando con las formaciones. Me queda un poquito más claro justamente la, la modalidad de juego y... Eh, Posibles enemigos que te vayan saliendo, como también aliados con quienes vayas avanzando. Claro. Bueno, siguiendo con la explicación de la batalla. Eh, lo que está en cuadros azules, según se puede ver aquí en el, en el cuadrito de formación. Eh, son los espacios que uno se puede desplazar. Porque la idea es ir desplazando a los personajes, muy tactics, por eso el tact. Y después de eso, realizar el ataque. Entonces, por ejemplo, aquí yo selecciono y... Selecciono los monstruos que voy a realizar ataque y puedo definir si que deseo realizar el ataque normal o ataque de habilidades. Mm, en yeah. este caso, eh, las habilidades que tiene el, el dragón son justamente eh, hacer eh, ataque de nieve o aliento uh -huh. de helado. Okay. Y también puede ser ataque físico, ataque mágico, etcétera. ¿Estos ataques de habilidades tienen un costo? Por sí. ejemplo, que si los ocupas determinadas veces ya no puedes ocuparlos tan sí. seguidos Esto o tiene o un, un costo no en puntos mágicos yeah. no Los puntos mágicos de, eh, que tengas disponibles obviamente te permiten hacer estas habilidades o no En cuanto a los ataques, si bien son mágicos pueden tener eh, potenciado físico porque el ataque sí es físico pero con magia, con magia o directamente el ataque sí o sí es mágico entonces, en este caso, voy a realizar un ataque de mágico que, que es físico, finalmente. Voy a avanzar con uno de los monstruos que también eh, tiene, eh, tiene posibilidad de atacar, pero debido a que no se puede mover en un cuadro que se encuentra ya un monstruo, y no tengo eh, enemigos a mi alrededor que no me conviene realizar ataque, así que por eso voy a saltarme el turno de este monstruo. Oh, ¿Puedes sí. también hacerlo, ya yeah. este que puede atacar más eh, a distancia. Claro, es la particularidad justamente de algunos monstruos. Moverte a ciertos claro. recuadros dependiendo de. Y ahí puedo realizar un ataque mágico a distancia. Bien. Y hay otros que, eh, monstruos que también pueden realizar ataques, pero que de, debido a que tienen un mayor alcance, lo realizan más a distancia. ya yeah. También hay ataques que son lineales, es decir, afecta a una línea de enemigos. Hay que, que afecta a un área en particular, en un grupo. Entonces, hay distintas sí. modalidades según los monstruos. Y esto también se van desbloqueando. A medida que los vas subiendo de nivel. Ah. ¿Y los obtienen solamente como gachapón? Eh, hay eh. monstruos que se van obteniendo a medida que avanzas en la historia. Y obviamente hay eventos que te permiten obtener monstruos especiales. Sin embargo, la mayoría de estos se obtienen a través de las invocaciones. Ay y ahí okay. obviamente al finalizar la batalla hay misiones que puedes obtener eh, puntitos que te pueden servir y estos eh, aparte te entregan recompensas y también eh, se si obtienen las estrellas necesarias puedes seguir subiendo de nivel y etcétera etcétera etcétera al subir de nivel tus de... monstruos de... tú puedes también ir subiendo lo que es habilidades de tus sí. monstruos claro sí. si, tienes... si ya tienes un tope de habilidades ir reemplazándolo. mira hasta, hasta ahora... el momento, esa ah, parte no, no te ha ah, tocado. No, ah, no, ya. No, hasta el momento no me ha tocado ver el tema de estar reemplazando habilidades. Sí, que estén disponibles las habilidades. Y estas habilidades eh, se van desbloqueando a medida que subes el nivel del monstruo. Pero se van subiendo de nivel las habilidades con libros. Que se obtienen mm. Esto puede, también se pueden desbloquear eh, eh, a través de misiones o. O recompensas diarias, entre otros Entonces, por ejemplo eh, Voy a irme a la tiendita Que creo que está por acá Que dependiendo claro. puedes, puedes comprarte por monedas de oro eh, Algunos elementos Algunas piedras de invocación eh, Equipamiento, porque los monstruos también se equipan Ah, mira Pensaba o que solamente era un tema Por sí. ejemplo, de sanar uh -huh. O si se enve están envenenados, eh, darle alguna eh, poción para darle sí. el veneno, etc. Etcétera. Eh, etcétera. Eh, también eh, hay materiales para que los monstruos puedan subir su rango, porque hay monstruos que si bien parten eh, pues son de cierto nivel de rareza, eh, uh -huh. estos también tienen que ir subiendo de nivel. Y también para ir superando los niveles tienen que ir desbloqueándose. Y para eso están los materiales de como del despertar. Estos son los que te permiten ir incrementando aún más los niveles. oh Pero ahora tampoco te has topado o quizás hayas leído que los monstruos tengan un tope. Sí, no, sí, sí, sí, eso se sí está. Ah, bueno. Sí. Pero no, dentro de, de lo poquito de, hay de, nada que has podido de, avanzar. Sí. Dependiendo del, del tipo de monstruo y el rango Bueno, y aquí están justamente la, los, En Scout Están las invocaciones Aquí obviamente Hay invocaciones destacadas Dependiendo del, del tipo de invocación que realices Y obviamente del evento Que se esté llevando a cabo Porque son como invocaciones por tiempo limitado En el cual eh, eh, Ciertos monstruos Obtienen eh, Como un incremento En las posibilidades de obtener Yeah. lo cual no significa que lo vayas a obtener pero no, sí. una posibilidad no menor consideración claro. y aquí eh, tú puedes eh, decidir si que deseas eh, gastar eh, tickets que puedes obtener uh -huh. o bien puedes gastarte las gemas y las gemas son obviamente el, el elemento más raro y el que se puede ir comprando en el juego obviamente eh, también hay misiones que te las dan hay otras que, derechamente, para realizar la invocación, te piden sí o sí gemas compradas. Lo cual se da de repente en alguno de los juegos que te piden que sí o sí compres gemas. Y estos se dividen de las gemas que tú puedes obtener en el juego. Primero se van a gastar las que puedes obtener y después se van gastando las que tú compraste. Pero obviamente hay invocaciones, sí, sí. Pero obviamente hay invocaciones que sí eh, o sí te piden eh, tener gemas pagadas pero eso es como para recompensas mucho más pomposas claro, por lo general se, se guarda porque así puedes eh, obtener una invocación con una mejor probabilidad que la invocación normal criaturas mucho más raras bueno, aquí voy a realizar la invocación de una sola para no gastar tantas gemas y ahí te dice lo los costos obviamente si es que tiene algún ticket te lo va a gastar también primero le das priori antes de gastar las gemas y por lo aquí dice que eh, cada invocación sale de 300 gemas obviamente sé que te pones a jugar y eso es muy recomendado de los gachas que te gaste las invocaciones que son por 10 porque varias si sí, varias invocaciones Como de, a, a de a varios por, no claro, uno por uno no de a uno por uno porque por lo general esto incrementa las posibilidades y aparte que hay veces que eh, mejoran las probabilidades si es, haces este tipo de invocaciones o de repente eh, hay sistemas, dependiendo del tipo de juego, que te ofrecen una invocación gratis si tú pagas eh, las 10. Entonces pagas 9 finalmente. Lo que también se está aplicando en estos últimos años es que si, por ejemplo, vinculas el juego con alguna red social o lo compartes a una publicación de alguna de las redes sociales, también te dan eh, gemas, monedas, etcétera, como para poder aprovechar también. Claro, claro. No sé si ha sido la tónica en este caso, es que ya, ya es, es bastante rutinario que no enlazar juegos móviles con eh, aplicaciones de redes sociales. Tal, sí, será. sí. Entonces, Aquí también se da que puedes tener el Facebook y, y que con esto puedes tener los amigos y los amigos te pueden enviar eh, diariamente eh, algún objeto, recompensa, etcétera. Se da más con ese tipo de cosas. Interesante. Sí. Claro. Eh, ya, entonces voy a realizar la invocación de a uno y voy a gastar 300 uh -huh. gemas solamente para mostrar cómo funciona. Entonces, vamos a, hacer. vamos a presionar y vamos a ver qué sale en invocación. En este caso salió eh, un gato mago. Hay que decirlo, una invocación chacha. <risa> Pero tiene todo el aire de maestro Karim. ¡Claro! ¡Maestro Karin! ¡Maestro Karin! Me recuerdo a la... ¡Son a la Wanda! Talla. ¡Son Goku! Y así sí. sucesivamente Detallas buenas por ahí, pero bueno Continuando... ¡Ay, los monos malulos bailan! Sí, que están como esperando a poder batallar Ah, ¿tienen un modo de espera...? Sí... Pero tú no sepas qué hacer en ese momento y hacer una pequeña interacción contigo. Interesante. Claro. Bueno, y aquí está eh, la configuración de la party. El cual se puede indicar con eso son los miembros de la party. Y ahí pueden ver los monstruos que he estado obteniendo hasta ahora. Dependiendo del tipo de categoría. Eh, está también eh, editar las parties que te permite configurar más de una party también y ver eh, quiénes van a conformar esta party, cuál es el equipamiento que va a tener la party, eh, cuáles son los bonificadores y obviamente también tienes la opción de armarte la party automáticamente dependiendo de las recomendaciones que te entregue el sistema. Eh, aparte de eso están los rangos de los monstruos, que dependiendo de los rangos también vas obteniendo modificadores según la familia porque aquí justamente te enumeran los tipos de familias que existen las familias en este caso eh, son los tipos de monstruos sí, sí, sí por un momento me, me, me crucé con, con las partes y con los eh, Giles, Nagel cruzaron cables sí no, no no no tiene nada que ver okay, okay. Sí. Eh, y eh, también tiene la opción de subir los monstruos subirle el rango eh, despertarlos para poder desbloquear las más habilidades o poder subirle más incrementos tener más incrementos de niveles eh, realizar eh, el armado de la, del equipamiento de partir, a partir de materiales se te preguntar: ¿Equipamiento en qué sentido? ¿Como especie de armaduras? o sí, ar armamentos armas y armaduras. Claro, por ejemplo, un mago necesita una varita. ¿eh? Y es claro, dependiendo de la vara, para tener ese tipo de bonificadores. O túnica, claro. Eh, también las habilidades que las puedes de subir y también eh, aprender habilidades. Con, con un X listado sino que también puedes aprender Sí, juego. justamente hay pergaminos que te permiten eh, aprender ciertas habilidades y estas habilidades también se definen por rango eh, es decir si es que eh, tiene el rango S es obviamente una habilidad muy rara extremadamente rara desde ahí para abajo ahí depende realmente qué, eh, de qué rango de, de, de monstruos quieras ir coleccionando pero por mientras ya ¿Dentro de qué letras recomiendas empezar? Porque ese siempre va a ser súper raro encontrar. De C para arriba, de D para mira, arriba. Mira. Por ahora hay una campaña que lo cual si te creas la cuenta te regalan un monstruo nivel A, ah, si mal no me equivoco. ¿Sí? Déjame ver... Eh, los miembros de la partida, Que es justamente el, el Big Slime. Que está acá. Ah, ya. Yeah el King slime el rey sí el rey de slime y que es uh -huh. de justamente eh, clase A y te ve hartos a de joy y también te van a empezar a dar unos monstruos de eh, categoría F después mientras avanzas en las misiones van obviamente incrementándose entre la E D y C que son como los monstruos más comunes que te van a salir en la historia y de yeah. ahí puede que te salga algún B o algún A dependiendo de, de la etapa. Entonces, catalogándolo a niveles de colores por lo que vemos acá. Está bronce, plata y oro. ese qué vendría siendo en como Arcoiris. color? Pues nada. Nah. Ok. <ríe> <Sí>. <ríe> Hasta el momento el S es el más raro. Tú puedes subir de categoría los monstruos que tengas, como, por ejemplo en F. O se van como fusionando si te salen repetido en algunos juegos de así sí mira te van saliendo sí, dos este, lo funcionas este y subes sí en este caso los monstruos no se repiten así que justamente yeah. si es que llegas a obtener eh, te permite ir subiendo de nivel al mismo monstruo y que obviamente ah. eh, puede ir incrementándose algunos eh, niveles adicionales como bonificación hmm. hay un cierto límite obviamente dependiendo del del nivel de, de rareza que tenga Claro ¿Qué pasa si tienes Como tu, tu listado completo de Porque en este caso 49, 49 eh, ¿Puedes ampliarlo? ¿O debes eh, Liberar al monstruos para Obtener otros? Mm, buena consulta, en este momento No me he topado con esa no. situación Porque ese número siempre se va a ir Incrementando Quizás, claro, el crecimiento de tu nivel de personaje incrementa también el listado de compañeros que puedes eh, acceder, claro. tener batallas. Siempre, las batallas son seis de tus como eh, monstruos más, uno diría más regalones o los que mejor tienen nivel, nivelación de batalla. Sí, en el fondo bueno, obviamente lo recomendable es tratar de ir con los monstruos de mayor rareza pero si sí que que pa estás partiendo, trata de subir a los monstruos que sean lo mejor que traiga la batalla para que no te cueste tanto claro, después de ahí, a medida que también. ya vas avanzando sí, se van desbloqueando varios monstruos que tú ves si los vas eh, agregando tu party o no sí. y obviamente si sí que tienes la oportunidad de aprovechar los eventos en este caso tal como dije hay tres eventos que están eh, que están habilitados está el evento que justamente celebra un millón de descargas está el evento que celebra tres millones de descargas y evento que está relacionado con el primer tramo bien que te, te también te in, eh, indiquen cuánto tiempo puede durar este evento para que puedas aprovecharlo ahí justamente el, la primera parte del evento, el, del Dragon Quest 1 eh, dura o sea, le quedan ocho días ocho días para aprovechar ahí dentro de claro eh, o sea, esos ocho a... días sí. tú ya no, no puedes hacer nada más con ese evento y sí. por eso son si no eventos rey. limitados hmm. y aquí justamente explica que si sí, que llego a avanzar en, en el de Dragon Quest te dan un monstruo eh, un, dra un dragón verde y te van dando también equipamientos y además de eso eh, te dan eh, algunos elementos que incluso te pueden servir para invocar puntos oh, con los tickets claro. entonces obviamente eh, por esos tipo de situaciones que es recomendable hacer los eventos y ahí verá cada uno que cómo aprovecha los tiempos que dispone para ir avanzando sí ¿Tú cuántos enfrentamientos puedes tener en un rato ilimitado? ¿O es como cinco enfrentamientos y después...? No, tú ¿Eh? tienes una barrita de energía, barrita de energía que arriba ah, en la ya. que la estamina. ¿Estaminas? Sí, ya. y que justamente te va a ir diciendo cuántas batallas puedes hacer. A medida que va subiendo nivel se recarga la estamina y en caso de que eh, se te acabe puedes utilizar algunas pociones para poder recuperarte la estamina vitamina se va recargando sola o siempre tienes que estar sí, con pociones no, todo sí se va recargando va, tiene un tiempo de refresco Ya. Perfecto. y obviamente creo que es un, un punto cada tres minutos que por lo general lo que ocurre con este tipo de juegos entonces la espera en caso que, que quieras como esperar a que solito se recargue aunque claro si estás mucho más ansioso y tienes para irte como sanando, ahí verás cada uno también claro bueno, aquí vamos a avanzar un poquito más para que vean no, Dale, no, la sí, batalla contra el que está dentro del capítulo 2 Ya yeah. Si es que llegas a completar y obtuviste todas las medallitas porque son como las de las misiones eh, tienes uh -huh. la opción de saltarte el nivel para simplemente en vez de eh, batallar obtener las recompensas de estas en caso de que eh, estés recolectando materiales particulares un elemento en particular o invocación de mouse etcétera como ya lo habías comentado claro entonces aquí derechamente voy a entrar a batalla sin saltarlo Ahí voy a esperar a que cargue y en este caso lo voy a hacer en modo automático porque las decisiones también las puede tomar el mismo personaje. ahora eh, hay eh, hay batallas, con los cuales, aparte uh -huh. de enfrentarte a los monstruos, tienen una misión de que o derrotas a un monstruo en particular, y los otros no dan tanto problema, o bien, eh, puedes también abrir cofres. En este caso, justamente, esta, esta escena tiene un, un cofre, entonces, eh, si veo que tengo la posibilidad... durante eh, la batalla? Eh, sí. Sí, durante la batalla ah, ya, ya. tengo la posibilidad de recolectar el cofre Para eso tengo que colocar el monstruo sobre el cofre y obviamente eh, esperar a que se abra bien qué interacción en la escena, yo pensaba que era como eh, los típicos eh, eh, temas que obtenías ya al haber pasado la batalla sí. Bueno, en este caso lo no dije que lo voy a hacer automático Para que vean solamente qué es lo que pasa En este caso, ahí ya los monstruos se ponen a batallar, tienen habilidades. Eh, esto en caso de que estés muy ocupado, igual desea seguir avanzando en la historia. Pero obviamente esto se da, así que la batalla es fácil, o por lo menos no da tanta batalla. Porque obviamente demasiado. con enemigos más difíciles, eh, es más recomendable sí o sí que estarlos controlando por el hecho de que puedes intentar recuperarlos. Ah, claro, es que ahora me percaté, lo dejaste en automático. Sí. Ya. Solan, solan que dice auto. Sí, y bueno que también tenga esa modalidad. Sí. Y ahí obviamente eh, al final te muestra la recompensa que vas obteniendo. Aquí justamente la parte de abajo dice cuánta estamina te gasta esta misión en este caso justamente por hacer esta misión te gasta tres puntos de estamina igual bueno, no es tanto pero claro, yo creo que más adelante te, va a hacer, te van a... claro, a medida que vas, más. que vas avanzando eh, hacer las misiones consume más puntos de estamina y también tiene como eh, cada misión por lo menos en el modo de historia y obviamente en las misiones que hagas de los eventos, tiene uh -huh. un cierto grado de dificultad que se indica por el... El CP Que son como los puntos de combate A mayor yeah. el punto de combate eh, Obviamente involucra que los monstruos Que tienen que estar en tu parte Tienen que por lo menos tener ese nivel de Esa cantidad de puntaje Para poder hacer la misión ¿Misión similar o superior? Claro Tiene que ter, tiene, tiene que hacer la suma eh, De tu personaje Por lo menos esa cantidad para intentar pasar la misión, porque obviamente si tienen menos puntos, eh, es muy posible que la misión fracase. Puede que te cueste, pero es más probable que fracase a que lo logres. Claro. Mira, a ver, aquí voy a explicar un poquito el, el tema. Nos vamos a party. Me gusta la interacción, <ríe> tienen tus monstruitos mientras eh, estás como... Viendo partes del menú sí. y otras cosas. Entonces, aquí en la parte y la parte de arriba te dice la, en los puntos CP. Justamente se indica como parte claro. CP. Parti CP. Pues sí. Y ahí te dice el, el puntaje sumado que te da la combinación. La idea sí. es justamente armarte una parte que, si sí, es débil, por lo menos que tenga una buena cohesión para que puedan sobrevivir. O derechamente hacerte una parte que tenga la mayor cantidad de puntos. Estaba viendo que eh, veo como armas o simil, están todos con candado. ¿Qué se debe? Ah, sí, es que por lo general los monstruos eh, tienen bloqueado el, el equipamiento y solamente subiendo de nivel los monstruos se van desbloqueando. Oh, sí. como por defecto. Sí, ahí justamente dice que para poder eh, desbloquear el, el segundo slot de equipamiento tiene que estar el monstruo en rango 5. Creo que los tengo como en rango 2, creo porque una cosa es el nivel y otra cosa es el rango Sí claro, porque está en nivel 33 Pero creo que está en rango 1 S1, dice O sea, los rangos se ven al lado de la letra A ver, está, está justamente en nivel S1 Déjame ver acá eh, Sí, creo que solamente está en rango 1 entonces, ahí ya te dice que eh, tienes que subir de monstruo y obviamente intentar eh, superar eh, cierta cantidad de, de rango para poder eh, ir bloqueando y a, seguir potenciando claro. a tu personaje. Sí. Con, a medida como has ido avanzando en batallas, no sea tan extenso hasta llegar a ese nivel. No, no, no, si, si, si igual, lo que eh, obviamente al inicio te va a costar un poco, pero en la medida que vas eh, subiendo de nivel y pasando las escenas, eh, se te vuelve más fácil realizar este tema de, de estar, eh, ¿cómo se llama?, eh, subiendo de nivel tus monstruos. Y eh, por ahora eh, esas son las opciones que tengo desbloqueado porque a medida que subes aún más se desbloquea la arena. Y la arena es la que te permite justamente realizar las batallas entre, entre eh, cuentas. Eh, ahí justamente hay modalidad de eventos que te permiten en la batalla de arena obtener ciertas recompensas semanales... O también que eh, tener ciertos cierto eventos particulares que tengas que hacer batallas en grupo para derrotar a un monstruo. O Esos sea, son como lo, la, los aspectos generales que tienen estos tipos de juegos tácticos. Porque es cosas similares se puede ver, por ejemplo, si es que uno juega el Final Fantasy eh, World of the Visions. Que es el símil del Final Fantasy Tactics para celulares. Y eh, creo que esos son como los aspectos generales que tiene el, el Dragon Quest Tactics. Obviamente si eres muy fanático de la saga no te puedes perder la oportunidad de jugarlo. En caso de que te gusten los juegos tácticos también es bastante recomendado. Dado que al inicio puede que sea un poco diferente el, el tema pero te vas acostumbrando rápidamente y por lo menos te permite ir subiendo de nivel paulatinamente rápido. días y ya vas o sea ya tienes bastante potenciados tus monstruos así que sí obviamente es dentro no? lo que puede jugar en el en en, tiempo. En tiempo no es que haya jugado full día porque uno también tiene otras cositas que sí. hacer es como para ayer también más preparado al streaming si así... yo no he tenido la oportunidad de jugarlo así que desde la ignorancia te he estado haciendo estas consultas sí. y te agradezco también que me hayas podido aclarar las dudas. Sí, bueno, y bueno, eh, unas cositas finales. El juego incluye misiones diarias, semanales, eh, de eventos y obviamente como de misiones generales, que son de tu cuenta. Bueno, como llegar historia... hasta cierto nivel, para obtener cierta cantidad ah, de recompensa, completar ciertos episodios para poder justamente... Y sí, obtener... si sí ya lo completaste y reclamar la... Claro, esos son de cuenta porque son permanentes. Es decir, que los puede completar independiente del tiempo. Pero obviamente hmm. las misiones diarias se van renovando, las misiones semanales se van renovando, las misiones de eventos están disponibles mientras estén los eventos. De, de acuerdo a, a los tiempos que también te va indicando, y eso pudimos verlo hace unos minutillos atrás. Sí. Todos los eventos duran la, mismo, la misma cantidad de días, así que hay que aprovechar... En ese caso porque son ítems, eh, no te podría decir que son raros, pero son, son como bastante específicos. Sí, y también hay eh, como actividades que uno realiza, por ejemplo, si que sube de nivel los monstruos, si que eh, realizas eh, las misiones del juego de, dentro del, eh, del mapa del modo aventura si es que subes uh -huh. eh, eh, alguna habilidad si es que eh, utilizas la alquimia para invocar eh, uh -huh. o para preparar equipamiento y también por eh, reclutar. todas esas actividades te dan puntitos y esos puntos eh, tienen una cierta cantidad máxima que puedes obtener diarias uh -huh. pero todo esto, te significa, claro, todo esto te significa obtener monedas y estas monedas te sirven para justamente intercambiarlas por eh, objetos por ejemplo obtener ticket de invocación eh, entre otras aquí por ejemplo voy a comprarme justamente uno para obtener un ticket de invocación porque tenía guardado monedas también y ya con eso en vez de gastar las 300 gemas que sale una invocación me gasto el ticket Ahí justamente voy a ocupar el ticket Entonces obviamente eh, Premia al que realiza actividades diarias Y que obviamente pase mayor cantidad de tiempo jugando No se ve para nada complejo No, no, no Dependiente que hayas podido jugar algún título anterior de Dragon Quest O sea, este primer título jugando a través de smartphone, un claro. celular. Bueno aquí justamente me sale una invocación mejor que el golem de piedra y que está en rango B, así que mucho mejor que el que el gato mago y aquí justamente sé que haces una invocación de nivel 10. Eh, uh -huh. te ofrece alguna de estas recompensas que está eh, entre obtener algún pergamino para subir de nivel eh, oro o incluso obtener una invocación asegurada de rango S todo es al azar obviamente Sí. así que por eso es algún... recomendable hacerla en la invocación es por 10 si hay alguno que, que te pueda como seleccionar el premio no, por ahora, por ahora lo, eh, hay un evento en el cual tú puedes si es que llegas a invocar porque obviamente está disponible solamente por tiempo limitado eh, si llegas a invocar y no te convence ninguno de los monstruos, te puedes volver a tirar yeah. Esto hasta que hasta tengas eh, una invocación lo suficientemente decente para decir ya, con esto me quedo entonces por ejemplo, con, con ese yo aproveché de hacer varios eh, reinvocaciones hasta que me salieron tres invocaciones de nivel, de rango S. Sí. Ya con ese me quedé. Y por eso es que tengo cuatro, porque pues aproveché ese mismo evento para tener tres de forma gratuita. O sea, igual es dedicación. Sí, Está bien. No, sí tuve que hacer... ¿Quieres unos, mejorar justamente? Unos 50 lanzamientos para que me saliera. Es que ese es el, ese es el tema, es súper al azar. Sí. Pero sí. de que se puede, se puede. Sí, se puede, se puede. Ah, pues sí. imposible. <risa> bueno, y eso chicos, ahí justamente obtuve por hacer invocación 50 veces. Obtuve alguna recompensa para experiencia y lo puedo ocupar para subir de nivel. Y eso es todo lo, lo que se puede decir con respecto al Dragon Quest TAC, aprovechen obviamente eh, es, si es que están interesados de probarlo ahora porque puedo obtener las recompensas por las 3 millones de descargas. Y siguen aumentando sigue sí, el juego es bastante popular sí, eh, Obviamente. Y como es gratuito. Sí, sí, eh, eh, este salió hace poco a nivel global porque estuvo disponible en Japón el año pasado. Eh, expandió a nivel regional así que también quienes somos no solamente de de Norteamérica y las Europas y el resto de las Asias eh, podemos disfrutarlo desde acá a latinoamérica para el mundo así que por lo mismo aprovechamos de eh, compartir experiencia con ustedes y qué tal se ve este título a través del Moto G9 Uf. Sí, agradecimientos a Motorola por habernos prestado el celular para poder realizar eh, este tipo de, de streaming dedicado a juegos móviles, dado que los nuestros no nos daban lo suficiente para poder realizar. como oh, están muy viejitos, no dan el aguante. Hay que tener la posibilidad de acceder a estos smartphones y poderles traer cada viernes un nuevo juego. Nosotros felices de poder contribuir y de paso les gusta también, o tienen dudas quizás no, ni siquiera conocían el título nos alegra saber que, que dejamos ahí la semillita para que intenten probarlo también en tus celulares sí, recuerda que si tienen dudas este capítulo va a estar disponible en YouTube, y si nos estás viendo a través de YouTube, puedes realizar cualquier consulta y trataremos de responderlas obviamente dependiendo del tipo de juego y de la, del tipo de experiencia que tengamos, podemos responderles y no trataremos de buscar una respuesta en alguna otra parte que te pueda ayudar. Y obviamente si es que les gusta el juego. Pueden escribir sus comentarios. Si les interesa también. Y si van a aprovechar. Porque si están viendo el anime. Es una buena oportunidad para interiorizarse un poco más. En el universo de Dragon Quest. sí hay muchos personajes ahí. Que ya hemos visto en el anime. También han sido guiños. Relacionados con... Con otras series que ha sacado aquí de Torillado. Es, es una fusión de... de eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Referencias. Claro. Que no se han perdido en todos estos años. Y Dragon Quest es antiguísimo. Sí. Es una saga que ya lleva... Sus buenos años. Desde el 85, si no, no me equivoco. Y anda por ahí. Sí. Así que, con esto... Eh, estamos cerrando esta edición de Catando Juegos Móviles. Así que nos vamos al outro. Muchas gracias por vernos en esta edición. Recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas sobre videojuegos, sobre cine, sobre tecnología, sobre, sobre música. ¿Qué más fue, ni? no te escucho Fonny. no bueno se cayó la Fonny justo no puede ser no te preocupes ya voy estoy ahí, corriendo sí, ahí sí, corre corre sí. corre ya Ay, uy me asusté en... Estabas hablando justamente del contenido del portal. También tenemos eh, lo que son artículos de opinión. Lo que son eh, críticas, reseñas, entrevistas. Y dentro del resto del contenido también tenemos relacionados con series de televisión. Panoramas online. Estuvimos hablando ahora último. Eh, informando más que nada porque lo vas a hablar en do el próximo lunes. Eh, lo que fue eh, la primera patita de Blizzcon. Eh, online, así que ahí estábamos informando en el portal las fechas que se va a llevar a cabo que es hoy eh, este 19 mejor dicho y 20 de febrero como también eh, algunos anuncios varios, actividades en paralelo y si quieren obtener cosillas aprovechando que está la dinámica online porque nada presencial ya que pandemia <ríe> así que ahí dejando también eh, panoramas online para que puedan disfrutar y a, allá que tiré el datito de el lunes cuéntame qué hay los días lunes en Twitch y en vivo el lunes eh, hay completos Ah, completada, bailable oh, Completada, bailable Sí, completada, bailable. <risa> sí porque eh, aprovechando de que pasaste el dato El día lunes a las 8 tenemos Otro capítulo más de Dory Do so", Donde justamente hablamos eh, Sobre videojuegos Sobre música de videojuegos Y obviamente acompañado De Metaru, Max y Tenecan. Ahí estamos realizando Los jinetes bueno, del apocalipsis Sí, te estamos realizando por ahí. El, el podcast Dedicado y obviamente si deseas escuchar los capítulos anteriores, puedes encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como PowerCL o también en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Y además este capítulo de Captando Juegos lo podrás encontrar en el mismo, episodio, en el mismo canal de YouTube. Sí, tenemos una, una listita con todos los capítulos de Catando Juegos Como también estos días viernes donde aprovechamos de subir lo relacionado a juegos móviles Así que ahí el datito pasado Y eh, tenemos una cita también con Catando Juegos de consola Para el próximo miércoles en Twitch Sí, vamos a estar jugando Se vienen los... unos parquitos sí, sí, se vienen unos parquitos Unos y... parquitos chocones <ríe> y durante el fin de semana vamos a tener eh, streamings especiales ahí vamos sí. a estar indicando la, las actividades van a ser alrededor de las 9 no podemos anunciarle nada porque tenemos que confirmar ese streaming especial pero de todas formas o el sábado o el domingo Exacto. podrán encontrar un, un streaming dedicado nuevamente a Scott Pilgrim vs The World porque nos quedamos a si picados si sí, con la vez pasada que nos falló bastante el audio, esperamos ahora así tenerlo corregido como corresponde, y que nos puedan acompañar también y estemos derrotando todos juntos a los siete ex malvados novios. Pobre Ramona. <risa> sí, <ahí. risa> el mejor, el juego más recomendado relacionado a eh, San Valentín. Ubisoft estaba recomendando bastante Scott versus The World The Game. La versión completa, así que... Dense una vueltecita, aprovechando que si nos están viendo desde Twitch en vivo o en diferido en YouTube, porque siempre tenemos calendario de programación semanal, para que conozcan cuáles son los programas que estaremos realizando, contenido de qué, y se sumen también a la programación. Sí, justamente. Bueno, los dejamos en esta edición de Catando Juegos. Soy Snow, me acompañó Juan y Chan en los comentarios y en los controles. Yes, yes, yes, yes. Y nos vemos en la próxima transmisión de Catando Juegos o de Así que atentos chicos y muchas gracias por vernos y por seguirnos si que nos estás viendo a través de Twitch. O de suscribirte si que nos estás viendo a través de YouTube. Eso chicos, hasta la próxima transmisión. Chao chau. Bye bye.